Nos encontramos eh, con Constanza Herrera en las disposiciones del Liceo Balañé. Ella nos va a comentar algo del número artístico que está preparado que en estos momentos se está realizando en la Plaza de Armas. Eh, Constanza, ¿cómo ha sido tu experiencia participando acá? ¿Es primera vez que participas? Eh, muy buenas tardes. Eh, llevo, en verdad, no es tanta la primera vez que estoy en Ayelén, llevo ya desde hace cinco años y ahora nos estamos preparando para participar también en el desfile como lo hemos hecho años anteriores eh, ¿Tu participación en esta oportunidad será desfilando bailando? Eh, sí, en esta oportunidad nos dividimos la compañía, un grupo está en este momento presentándose en el desfile en sí, en el acto oficial y el otro vamos a desfilar y la academia que está recién formada de AYELEN van a desfilar en un traje nortino y cueca y el resto de AYELEN que es como la versión más antigua, vamos a desfilar eh, las vestimenta de las zonas típicas de nuestro país. Eh, Constanza, ¿tú tienes idea o algo que nos puedas adelantar? Porque nosotros nos encontramos aquí. ¿Nos podrías adelantar, no sé, algo que sepas tú que se está, algún número que estén preparando o que ya, ya se haya mostrado en la, en la plaza? Eh, sí, no sé muy bien si ya lo presentaron, pero nuestra compañía va a mostrar una danza típica nortina llamada Tobas. ¿Y alrededor de cuántos están participando en esa danza? Eh, seis de nuestras integrantes. Eh, desde Gualañé, Liceo Gualañé, para Ciudad Guala, eh, Elisa Hernández y Alejandro Faúndez en la cámara.